aquí en la ciudad de Nueva York. Bienvenido aquí a esta transmisión de la Dominicana de Pared. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo, como siempre, muy amable. Eh, sí, definitivamente, eh, mi misión es promocionar la Cinemateca Dominicana y al mismo tiempo apoyar a la diáspora. Pues Como diáspora me siento con la responsabilidad de dar la oportunidad a todos esos jóvenes que, que están comenzando su carrera y muchas veces están un poco desviados y no saben qué hacer. Y el Festival de Cine Dominicano es para eso, para crear un puente culturalmente cinematográfico entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Vimos que trajeron películas y exposiciones muy bonitas. De manera especial para ti, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que más te llena de las películas que traemos aquí? ¿Cuáles son las más espectaculares? Las que tú dices, esas son las mejores. Bueno, eso como preguntarle a una madre cuál es el hijo favorito. Pero, definitivamente, este año la programación fue muy ecléctica, muy diversa. Tuvo películas de todos los géneros, pero la película que más impactó al público fue la, de, la película de apertura, que se llama Lo que siento por ti, que es un trama que por primera vez se lleva a la pantalla grande, el tema del autismo, pero visto desde el punto de vista de los padres. Muy importante, un tema que está azotando eh, Aquí y muchas familias le está tocando en la ciudad de Nueva York Y también en República Dominicana Bueno, en el caso mío, yo soy padre de un niño especial Mi pequeño Rona, beso para él eh, Tiene síndrome de Down Y, y es, es la alegría de la familia Cuéntame la primera vez Como embajador eh, del arte Del séptimo arte en este desfile eh, Dominicano eh, ¿Cómo te sientes haber sido elegido en, esta, en estos 37 aniversarios? Pues me siento muy honrado eh, aparte de que siempre he apoyado eh, la parada, eh, y yo ayudaba a elegir otros candidatos. Ustedes me sorprendieron con la noticia y acepté con mucho honor, porque eso me da fuerza para seguir adelante, porque el premio no es para mí, sino es para la industria de cine. Una, pre una pregunta, y tú eres la persona indicada para responderla. ¿Se está relajando el cine en República Dominicana porque vemos producciones buenas otras que son como comedia llevada a la pantalla grande desde tu óptica hay un descontrol en el cine dominicano no hay un descontrol es una industria ¿Ve? como Hollywood, Hollywood hace cosas totalmente comerciales que ridiculiza a la gente y también hace otros masterclasses no se puede exigir mucho del cine dominicano somos una industria joven con menos de 10 años y somos los número uno en América Latina y que el mundo ahora mismo y vamos creciendo vamos mejorando y vamos mejorando muy bien pero si tú no estás acostumbrado a ver películas latinas dominicanas y lo que llega aquí es más de lo mismo tú sabes tiene que buscar la forma de ver la, la otra parte de la industria la que no se ve, la que no es comercial la que nos representa a nosotros a nivel mundial la ley del cine verdaderamente está protegiendo ¿A los nuevos cineastas, a los nuevos productores, o solamente un grupito? Esa es una información que se distorsiona cada día más. La ley de cine aprueba todo lo que tienen talento. No es el mismo grupo. La ley de cine es un proceso muy complicado legalmente. Y desgraciadamente, hay muchos cineastas con talento, pero no son capaces de enfrentar lo que hace una propuesta con presupuesto real. Ilegal O sea, cuando, Ilegal. cuando tú dices presupuesto real es que hay personas que sobrevalúan los presupuestos para la no película? Por eso te digo real ¿Verdad que sí? La ley de cine no discrimine La ley de cine no tiene favoritos La ley de cine apoya a todo el cineasta que sea capaz Y que tenga la intelectualidad de hacer una película si sí, hay un cineasta ahora mismo Que está viéndonos y quiere Mostrar su película o su cortometraje en el Festival de Cine Dominicano de la ciudad de Nueva York. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir a todas nuestras redes sociales de todos los Festivales de Cine Dominicano en Nueva York, Montreal y la República Dominicana y, y, y entrar su cortometraje. Y hay un proceso de evaluación. O sea, yo tengo un equipo de curadores que elegimos las películas, pero no elegimos películas por favoritismo ni por elegir películas. Nosotros todos los años para hacer el festival de cine buscamos un tema ¿eh? Y dentro de ese tema entonces comenzamos a programar. Bueno señores, no, Armando, bueno, Guareño... Armando Guareño una institución Y un hombre que, que, que está trabajando en pro del cine dominicano Y de los nuevos talentos Y también dándole o, otro, otro sabor al cine Porque antes ir a un festival de cine era como un sueño Hoy gracias a Dios tenemos un festival de cine todos los años que va creciendo 8 años Ya, ya ya comenzamos a trabajar para la novena edición. Yo espero que me incluya en una, en una de las películas de las que tú eres parte. Cuando, cuando tú comiences a usar nuestro, nuestro hashtag. Oh, ah, no, pero ya mismo. Ama tu cine. Ama, ama, señores, el hashtag ama tu cine. Ya lo saben, señores. Armando Guareño, presidente del Festival de <risa> Cine Dominicano, Dominicano en Nueva York. Mayor. Gracias por compartir con nosotros, mi amor. Muchísimas gracias a los dos. Un placer. Gracias. Bueno, nosotros seguimos disfrutando. Sí, así es. Gracias, Armando. Nosotros seguimos disfrutando de toda la belleza del folclor de los dominicanos. Ahí está la bandera de nuestra República Dominicana. Todo el mundo con ella en mano, enalteciéndola. Qué grande y bella es nuestra bandera. Qué belleza, República Dominicana en toda la sexta. Avenida. Nos sentimos contentos Porque República Dominicana Un país, una isla Con un corazón inmenso Hoy tiene a miles y miles de dominicanos En esta sexta avenida Bueno, mira, Sosa Hay que decir Que hay muchos dominicanos aquí Que la gente desconoce El trabajo arduo que están haciendo Y las paradas Y digo las paradas para incluir la gran parada dominicana del Bronx y la Dominicana del París, que es una puerta, es como si fuera una feria, donde se exhiben todos los talentos dominicanos, los empresarios, los políticos, los artistas, todos desfilan en estas paradas para dar a conocer el trabajo que están haciendo los dominicanos aquí en la ciudad de Nueva entonces, de verdad que eso es parte del por qué nosotros como empresa Telenor, Prone Publicitaria, queremos proyectar a través del lente de la cámara lo que está sucediendo aquí en Nueva York con los dominicanos. Ya no son una comunidad simplemente de inmigrantes que venían aquí a, a trabajar, trabajo forzoso. Así no, es. Ya es. Profesionales. Una de segunda y tercera generación, que son médicos que son abogados, que son ingenieros, que son políticos, que son dueños de, de, de, de, de building, que son dueños de empresas, en fin, se han diversificado y hemos crecido honradamente. Así es, señores, nosotros seguimos celebrando la dominicanidad, pero ya regresamos, nos vamos a unos compromisos comerciales con más. De Dominican Day Parade, gracias a nuestro canal América y Telenor y todos nuestros canales de República Dominicana que estamos haciendo una transmisión en vivo. Ya regresamos.